Bueno hola a todos gente, soy Fe y estoy con el sorteo de los tres juegos. Acuérdense, es una key que va a activar tres juegos, así que va a haber un ganador. Acá están todos sus nombres. Unas cuantas personas creo que es el sorteo que más gente ha participado. Y nada, suerte gente. Y el ganador es Alan Huevos Rodríguez. Impresionante tío. Bueno, Alan, comunicate conmigo, escribime en este video, decí, sí. cabeza, agregame, agregame, agregame, agregame Steam. Yo te agrego y te paso la key. Y nada, gente, si este video llega como a 20 likes, sorteo alguna otra cosa parecida a esto. Nos vemos, gente. Que pasen bien.